Bueno, hoy me he una clase eso, no, no sé qué tenía previsto, pero la intenció intención es explicaros qué hem fet, cómo ens hem y, y, y que es una que ha la experiencia que una gran empresa, hacen cosas de que de xarxes sociales, sociales ¿no? que un van a xarxes sociales al principio, sea una mica complicado, una mica cosas cosa, cosa muy diferentes. si manos plau que mientras quan cuando, cuando si no es una mica aburrido, ¿no? un monólogo aquí, y tal la presentación está en castellà, disculpeu, la puc parlar en castellà, en català per tothom entenc, perquè tu Trines comença en català. catalán. Um, no l'he traduïda, però puc fer la presentación en català que em va, em va millor i tot. Am neu por vale? Porfa. Bueno, primero me mica de introducció que igual a vosaltres no us cal, però al final, eh, lo que està passant és que hay ha una revolució digital. I esta revolució no es una cosa que ja hagi passat o que estigui per venir, no, no está passant avui, eh, aquests dies. Es muy importante ser se de que nos trobem en un momento pues, que es también singular en la historia de todo esto, porque las pues, eh, dades son espectaculares en cuanto a crecimiento, en cuanto a participación de las personas, en cuanto a nuevas iniciativas, en cuanto al pues, conjunto que ha era de cosas que promueven las startups, también desde aquí del Tecnocampus, y se està un tecit donde da moltes cosas nuevas eh, en aquests moments que ens trobem ara, ¿no? Y una cosa que passa que és significativa de cara a les empreses és que tot això provoca nous models de relació. Al final, la, lo digital, yo la manera que tinc de veure-ho es que permet que ens pugem en contacte, eh, que si era enviado un tweet y yo después uso no gracias para comentario o el que sigui. Doncs al final están parlant personas, no? Las máquinas aquí no no que casi de cap papel, ¿no? ayudan, pero al final es una cosa de personas y por tant el que para las empresas hay impacto això es que se crean nuevos modelos de relación ¿eh? como eh, las empresas que van els atendían a sus clientes y cas del Sabadell, Sabadell, eh, a través de canales más tradicionales ara ho fan a través de estos canales no pero eso no no es eso sino también es cómo desde la perspectiva de la empresa las personas que trabajan en aquella empresa utilizan estos canales para eh, cómo se aprovechan para relacionarse más con sus clientes sí, aquí aquí comienzan a ver hi muchas situaciones que antes no os daban nos atrás tenían consultas de directores de oficina que diuen es que tengo un cliente que me ha llamado hace un mes al Facebook que faig? No? que estas cosas son todas muy nuevas y estamos aprendiendo todos plagats cómo aprovecharlas no de hecho no no hi ha más no experiencia y para tanto, han comentaba en la trina es un proceso muy de planantaje todos todos juntos no proceso una de las cosas que que impresiona es ver cuántas cosas están conectadas y si ya más cosas conectadas que personas y está previsto que en los próximos años, aquí en aquest gráfico, en esta previsión se habla de que hayan 50 billones de dispositivos conectados al 2020. Això, això está creciendo desde el 2006 o por ahí, que ya había más aparatos que personas eh, conectadas, donde el internet de las cosas, que supongo que lo heu trabajado una mica, estaremos molt más conectados, que cada cosa que se conecta a internet, ya ja sea una nevera, un coche o, o el que sigui o unas ulleras o un rellotge, entonces, ofrece posibilidades a las empresas. Eh? Al final, cuando más no hagas, al ser una estructura de charla, més valor eh, potencial existe. No? es que no me importa el botonete. I... Una cosa que también me va a explicar es que, y supongo que ya ja tenéis muy molt presente, porque son nativos digitales, es que todos los hay de ya que esta web, que al PowerPoint, al us us farem Arriba y al Panchereo también a la intranet aquí del Tecnocampus, puede ganar y es divertido ver cómo las empresas que todos. Son usuarios que hacen negocio? ¿De quina manera hacen negocio? ¿Si en em fan o no en em fan? Y algunas que no em fan, sí? en fan, en cambio tienen mucho éxito. No? Es eh, una, una web simplement, que reflecteix refleja esta realidad. Eh? En el caso del ve tenemos varias realidades. La de las socials sociales, que no deja de ser donc, certament limitada, amb unos 90.000 seguidores a xarxes socials. sociales. La mayoría de ellos lo el que hacemos es un los survey pero en cambio sí que es significativo para entender que la salud digital es real y no nos podemos confundir la con nuestra presencia en países de terceros como pueden ser Facebook o Twitter y hem de pensar en que nuestra presencia digital como empresa va más enllà y es básicamente una que estamos construyendo ahora, y que té a veure es en el nuestro caso el banco, en el espacio digital pues, donde es más consolidada, lógicamente es en el propio lloc web del, del banco donde ara mateix tenemos uns 500.000 accesos a Diarios al eh, portal de operativo, cuando no? la gente va a consultar sus els seus, els seus comptes o hacer las operaciones. operacions. shock y tiene una dimensión importante porque si dividimos por las 2.000 y algo oficinas que ara té después de estas últimas fusiones, fusions Caixa Panés, etc., entonces provoca que surtirían unas 300, 300 visitas a cada una de estas oficinas, no? si hacemos la analogía, y comienza a ser doncs, per tant, molt significatiu los esforços que les empreses fagin en gestionar todo això digital, que com us deia, doncs hay poca experiència, eh? no ni aprovem tenir un desenvolupador web i un equip i uns projectes, sinó que segurament totes les coses que pensem i això és un exercici sempre recomanable, que fem en el món analògic, doncs com les traslladem al món digital, no? Si en el món analògic tenim doncs, un model de gestió, eh, en el cas del món digital també l'hem de tenir, eh? no perquè sigui lo digital, que abans en virtual, de una forma bastante donde no per això té menys importancia. Aquí en aquest exemple doncs veiem que, que lo digital, per una empresa como nosotros, eh, ha de ser preso en mucha consideración, porque cada día entran por esta puerta 500.000 personas. No? En el caso del móvil también es espectacular, en este caso son 200.000. Eh? Pero ya ja pasa ahora que en momentos como el cap de semana entran más clientes por el móvil que para la web. No? Una de las recomendaciones, y ya ja os la que está al final, es es que un mucho en todo lo que hacemos en el mundo digital amb el móvil, porque al final estamos todos abocados a que sigui el nostre canal principal de relación con aquest mundo digital. No? Una mica de introducción también para cómo son las cosas hoy en día, pues bueno, ya ja lo pero es interesante entender que todo lo que pensamos en estos ámbitos, la tendencia actual es que sigui muy simple, que se entiende muy fácil, que no necesite manual de instrucciones, no, que sigue rayabán, cuando eh, tú ho busquem a Google, porque es rayabán. que sigue instantáneo como el, com el Whatsapp, etc. No? En el sentido no Max André, en diseño de serveis, si no sería otra cosa y aprofundiré más en el tema de las sociales. Sí que cal dir per por eso que estas cosas tienen impactos muy importantes, cuando no? los discos van a pasar a ser digitales rápidamente donde se van a transformar lo que era un producto a un survey. y esta transformación del producto a servei survey, pot donar en casi y todas las cosas. Y es eh? de cara a montar unos negocios, que es una de las cosas que haré posiblemente en el futuro, donde es eh, crítico pensar en términos de survey, eh? no, no en términos de producto que sobre todo son antics, antiguos, no todo arreu, bueno, no puc ya nada Pero bueno, totes de, tots estas líneas, todos estos actores, algunos ya ha, ha habido una disrupción clara, ¿no? Quan pensem en, en el cas de Amazon o Spotify o los o de la prensa escrita o, o la parte més actual de los viatges y i, i también el, el fenómeno del Whatsapp, eh, cal entender que estas compañías que, que han tingut una disrupción amb el que feien, no és que no tinguessin gent bona, no és que no fossin capaces no, de... O si sigui, Telefónica podía hacer un Whatsapp, evidentemente, en podía hacer un i en podía hacer cinco. No? Pero los señores de Whatsapp eh, van ver la oportunidad y van hacer. En eh, veces la diferencia no está ni tan solo en tener las ideas, sino en cómo las usas a terma, cómo las ejecutas. Y no? es importante se cuenta que solo si pasa empresas tan grandes como estas, también pasan en el spot a los bancos y sí? en el a a cualquier sector. Y eh, es un impacto de aquel proceso de digitalización de, de las empresas. No? Una cosa también que creo que es Rayavan, y eso es una idea que a mí me ha dado es que una cosa que está cambiando. Es como cambiamos, o sigui, no tan solo se trata de mirar dónde volem a ir sino de estar adaptados al cambio constant. Vosotros esteu aprendiendo estos temps y lo que esteu aprendiendo ya ja cambiando. A medida que lo esteu aprendiendo ya ja a tener una parte de invalidez. No? las empresas si pasa también el material Al que están haciendo se ha de canviar, donc, de forma constante. La otra vez hablamos una incubadora de proyectos de, de, de innovación y nos dijeron que una de las cosas que valoren más los emprendedores es la seva capacitat d'adaptar-se a les crítiques, al cambio. ¿no? Porque Perquè un emprenedor que va amb una idea molt fixada, claro, un emprenedor no pot ser bon en tot. Llavors ells valoren especialment quan davant de unas de comentaris, correccions de cara a fer que aquell projecte funcioni, fins i tot a canviar part al projecte, doncs pues, la persona emprenadora um, sabe sap entendre uh, el valor que se le aporta desde de fora, I ¿no? aquesta la elasticitat o que esta adaptabilidad de, de las personas y de las empresas se que es más importante que mai ¿no? y es de buena que todo está cambiando molt a la hora en el caso de los bancos tenemos mol eh, y aquí tampoco no profundiré más però pero os podía poner una slide de que no es que tot como siempre también están surgiendo nuevas plataformas no serveis y que si los mires pues, se molt més a más al Instagram que no pasa al vez online no y en este sentit tenim una molt muy importante a hacer Um, para sobre todo asegurar la nuestra posición y el nuestro negocio, no. Nosotros vayamos que la simplicidad, la transparencia, la confianza, a que esta velocidad de adaptación sean drivers críticos para para las para los bancos, en getcash este y también vayamos que hay la posibilidad, la oportunidad de a a que esta parte humana lo digital como hemos feten al que después os explicaré también al client. cliente, o si sigui, pensamos en la barrera digital no digital, pues bueno, al final lo que está pasando es que nosotros todos somos humanos y portem cosas digitales. Y también que hemos de pensar al revés, como los llocs que abans en el mes, como jogos computacionales, como jogos donde ya no hay unas reglas danzas pues, estáticas, también podemos poner persones personas, eh, de al del web, darrere de cualquier cosa que hacemos en el móvil. Eh, es importante que esta, esta parte de las personas. Tocando solo al tema de la innovación, que es en el que ara més estamos trabajando, porque todo lo que os expliqué esa cidades sociales lo hemos desenvolvido en los últimos dos tres años y ahora estamos más abocados, eso ja ya lo en mes un business as usual y lo que estamos fent més és treballar amb aspectos de innovación. Una de las cosas que me identificat o que se assemblen críticas también, es que el coneixement también más dispers que mai. Eh, Si miramos a las empresas, ya más conocimiento a fuera que a dins, no ¿Por qué? Pues porque es un tema simplemente estadístico, no? el coneixement, no puede no, no pot estar tasurado para una compañía sino que cada vez més mes y hay cosas más interesantes, más buenas, más a afuera y la perspectiva de més más antigua eh, de intentar fichar los mejores, de intentar tasurar a qué no es no es lo que no es lo ahora lo que es fa ara. Ara el que es fa és intentar arriba a acords, arribar, a intentar arribar a colaborar a todo es una que que ya fora i el primer és lo primero es identificarlo no saber qué dónde está para que comen como más pues, las oportunidades ni a miles, ¿no? Y caltan y cruzan para poderlas identificar correctamente, ¿no? Y ahora lo que pasa es que todos sabemos, um, una mica de muchas cosas, ¿no? Y la par de la expertise, molts pues, sectors muchos sectores hasta se está, se está en, en par, ¿no? Um, la oportunidad que sobre la innovación, nosotros la veiem en diferentes ritmos de, de innovación un dels és a uh, més incremental, com per exemple al portal d'idees de clients, on els clients ens diuen millores que farien, en aquest sentit no els estem presentant encara challenge um, concrets i per tant ens diuen millores a lo que fan servir. Doncs a mi m'agradaria que la aplicación móvil tingués tal cosa que té tal otra entitat potser i que vosaltres no teniu, etc, no? En aquest sentit tenim tots uns procedimientos de fer que todos aquests suggeriments de clients a dintre de la organización tinguin el mateix pes que si els hagués demanat un director general eso es muy importante porque al final trabajamos para los clientes y con que trabajamos para los clientes, pues, si abrimos te... puertas para que nos digan y nos demanen donde pues, hemos de, de tener, en consecuencia de forma correcta. ¿no? Hay un otro tipo de velocidad de innovación que es más transformacional que té a més amb això que os deia de identificar talent eh, y apropar a, a las empresas y arribar a acords o a, a posibles colaboraciones amb este talent sin necesidad de construir tu, esta infraestructura de talent internamente y ni de afecto ha que tot el camí que han fet aquestes persones y en aquest sentit donc, bueno, un exemple es lo que acabamos de fer de llançar la primera aplicació del món per Google Glass, que us pot semblar una cosa una mica estranya perquè encara no no existe no nos adquirir a aquest aquest dispositiu, nosotros nos ens va semblar molt interessant que que un emprendedor que és client nostra, es és l'únic desenvolupador a España que pot fer aplicacions per per les Google Glass, no? Els vam arribar a un acord en ell y es un ejemplo de tipus tipos de innovación eh, a través de una un empresa podemos poner en el al mercado algo que pues, bueno, va servir per, eh, deixar a servir para dejar a ver al mercado la nuestra posición respecto a estos tipos de dispositivos no? que es posible luego podemos comentar mica en, en un mica más en detalle y hay un otro tipo de velocidad de innovación que es más experimental que esta es la que asocia más a este tipo de que reunimos a una per exemple estudiantes eh, de, de la área que sigui para que en 24 horas una aplicación una eh, respuesta a un reto. No? es más experimental porque bueno, pueden surtir muchas cosas, pueden surtir cosas de un valor o de otro, es más incert el resultado y es más dif difícil posar el procedimiento. No? En los otros dos casos, el procedimiento se puede asegurar en gran, gran parte el resultado. No? Tornando una mica, perdón incis el inciso en innovación, pero qué es lugar que ara estem treballant, tampoc trabajando, tampoco quería explicaros només cosas que considero más endarreridas, Uh, Vem veure al Sabadell que el servei altres, és el, el que fem més a les xarxes socials no? si us fixeu quan busqueu uh, un hotel, un restaurant, una valoració hi ha algú que us està donant servei perquè ha posat allà les estrelletes els comentaris, el que li havia agradat no? i per tant la, entendre que la participació a les xarxes socials és, una, és, és molt important, no? l'actitud de servei que hi tinguem doncs, uh, bueno, ens va semblar de sentit comú no? a més el banc està molt ben valorat a nivell de servei i vam, vam començar per aquí Aquí hay un vídeo, vean si funciona. Que resumáis una mica el que hacemos, Y ¿vale? así también hago una pausa. Lo que pasa es que avanza los vídeos y veis que tenía algún, no, sí, sí que va. Ah no, perdonad, oh, es el de Google Glass, fallo meu. Entonces, eso pasa para hacer copiar y pegar. Bueno, no no uso el paso, no sé. Ja em deixa, comprovaré que comprobar qué es ¿no? Pero si esura que es el que salda las, sí, sí. Para qué tal puedo en YouTube, no, no invertir invertí en temas ahora más Disculpe, que la semana he copiado para un otra. Ni Hay una YouTube que explica en el YouTube.com/banco Sabadell que explica resuméis la actividad del banco a las a redes sociales y surten a los diferentes apartamentos. mica perquè para que al la vayese cara, eh? ¿no? Tampoco no. El BAM va començar amb una estrategia més de servei que después ens una dado cuenta que habíamos de acompañar de contenidos porque al final de lo que es habla de las és sociales es mucho del contingut no? de hablar de, de algo y que después estem aprofundint en, en mes cómo estas relaciones se fundamentan y cómo se Eso com como evolución las cosas de escuchar, participar, compartir las he trabajado con Álex y la, la Trina no, no hi entro en detalle pero sí amb lo que fem. Nosotros básicamente en el banco lo que hacemos es una servei a través de las socials sociales a clientes, que sería la del medio, Ho hacemos 24 horas sí, todos los días. Um, también hacemos monitorización para ver si hay conversas en las que debemos participar. Eh, esto, cuando comienzas lo primero que hacemos es reservar los espacios de las socials, sociales, como os lo he explicado. Eso es que miramos qué se sí, dice, y es sorprendente que de sí, totes de todas las empresas, es decir, que si una empresa no hay es, ha de ser perquè ha decidido no ser que puede ser porque potser té otras cosas más prioritarias que café o que arreglar pero se en habla ya ja de todas, es decir, que seri són totes, todas, lo o no lo no? um, quieras. Esta monitorización nos permite detectar cosas que hemos de escalar o que hemos de comentar internamente, o que hemos de atender. Eh? A veces son si personas que dicen que em recomiendo algún banco, ens nosotros amb els nostres nuestros servicios, obviamente. Sí? también hacemos una difusión y seguimiento contíguo cuando eh? os decía antes el contingut también más fáciles de expresar también que era muy importante que eh, el banco también aportes contingut porque es como os decía una parte del del también eh? y cuando es un banco tienes muchas personas tienes mucho contíguo y curiosamente las grandes empresas donde muchas veces contingut el tenen tienen las personas en el seu cap, no las están cops cups a lo que hace con el contíguo es simplemente traerlo y ponerlo a un suporte un digital no? Entonces, um, bueno uh, aquí yo una mica de detalle, no de monitorización pues, 24 horas también ¿eh? la parte más importante si por si un ejemplo son los procedimientos que pusimos al al, al no se sé vale si dir de monitorización no monitorización como. cada dos horas haré a show, de esta manera y a balcan surti o afegiré a l'informe. Todo, todo lo que haces sí se da se da por que es muy importante porque es la forma de aprender no y estos procedimientos al primer día son muy sencillos, no? Es que se si ve donde em se preguntan y responden. Pero después ya van complicando, no? porque cuando me em preguntan, de qué tema se responde, no? cómo interactúo? Y a medida que va pasando los años, aquests procedimientos que primero eran muy simples, pasan a ser más no? bastant bastante más. Hay unos reportings diarios, también de los temas de, detectados, y unos reportings mensuales, más dalt alto nivel, mirad desde fora no desde dia dia, el día a día, de cómo está el banco respecto a la competencia, os enseñaré pantallazos. Eh? Y ja van hi han procediments d'escalat al de atención al client, al departament de comunicación. En el banc això ho hem fet com una cosa transformacional, no ho han fet com un crear un departament de social media y que aquest departament sigui el que ho fa tot, no. Nosaltres el que tenim és un servei d'atenció que agafen al telèfon, responden a email mail que també tenen a les xarxes socials, però després quan es tracta de fer comunicació externa, doncs ho fa el senyors de comunicación. quan es tracta de fer màrqueting ho fan els senyors de marketing. Y una de las funciones que yo vaig a en estos años pasados va a ser, de alguna forma, evangelizar todas estas unitats amb cómo podrían aprovechar más todos estos nuevos espacios o todas estas nuevas maneras de hacer. Eh? Pero lo están haciendo ellos, eh? no existe un, de no un departamento de xarxes socials al banco ni, ni res que se Y sembli. Entonces, amb, amb la parte atenció, pues uh, de atención, pues ve, es atendrá. Tenemos un SLA de una hora, que seguramente bajaremos porque pues, ya en este sentido veiem que cada copa responde rápido y quizás una hora per algún usuario de Twitter, por ejemplo, puede ser mucho tiempo, ¿no? Y también tenemos los procedimientos escalados, ¿eh? porque a veces ens preguntan cosas que a la oficina directa los señores que agafan el teléfono, como si pasa al teléfono, pues no pueden responder y ho escalamos a la unidad correspondiente porque en da un cop de más, al nivel següent, hay una operativa multiplicada de, de centro de contactos, ¿eh? muy tradicional en este sentido. Vale. sí que hacemos un seguimiento a cada interacción, tenemos unas 5.000 al mes, de estas 5.000 equivale a unas 1.000 gestiones realmente, porque al número de interacciones es más de una para gestión, ¿no? La conversa tiene varios, varios posts, digáis, y, y son pues, esto, unas 1.000 gestiones al mes las que están ara. Es una cosa que no para de crecer, pero que yo creo que crece más, pues bueno, por eso, porque las personas vean que tenim este canal que que funciona, que estás al Japón, que no sabes ha diners dinero, y fas un tweet y te ponen, es un survey que te sentido y tanto la gente se va enterin. No? Pero son adhesions más que para que crezca, para que sinó sino de forma natural, espontánea, las personas cada copo utilizan más estos canales. Y no? para la parte de continguts nos va a montar un comité editorial on todas las unitats que generan contingut, marketing, también comunicación, responsabilidad social corporativa. Recursos humanos, doncs ens mensualmente mensualment i compartim totes les iniciatives que hi han de generació de contingut nou alguna forma, iniciatives de fer cosas nuevas amb el contingut i també al voltant de cosas coses noves a les xarxes socials, no? I després unem si una una d'aquestes unitats diu haré tal cosa, doncs al mes següent eh, se li pregunta com està aquella cosa i que ho expliqui els de més, no? És una mica format consens, però que a les empreses passa molt també, si no lo fas així que no se sabe la máscara el que fa a la dreta, no. Ha que els departamentos funcionen de forma hilada. y es molt important que amb aquestes cosas, igual que yo os tengo que explicar a vosaltres per si us fa algun survey, doncs que las les empreses també os es fasí, porque si no nos expliquem les cosas, pues bueno, a la petita plana no aquell aprenentatge no, coneixement no nos transmet, no. En cuanto a la organización de, de, de este centro de contactos, és las personas que tienen, que son las matices como ustedes que tienen al teléfono, donde es la estructura normal de un contact center. Y especializados en el tema de las sociales, ya donde un responsable y un supervisor que fa més la part de reporting y i, i hay una part específica que sí que necesita de, de mans per fer lo mateix amb los continguts. Ben ver que amb continguts teníamos un problema y aquí potser riureu porque vosaltres no tenéis teneu cap de problema generant contingut per les xarxes socials, es decir, dir, teniu més habilitats digitals vosaltres que la que la mitja segurament dels empleats de qualsevol sector, pero quan estàs dins de empresa necessites formar a la gent en fer cosas. Y bueno, hem fet guies de com publicar un vídeo a YouTube, hem fet guías de de com publicar una presentación, de com fer un article, però tot i això ens veure que ens fa falta centralitzar a un equip la revisió d'aquests continguts i y asegurar que tot estigués correctament etiquetat, etc. En aquest sentit també hem fet tots els procediments, no? son són guies de referència y en alguns casos també són procedimientos procediments que ens em han a la següent i a la llista de no, ahora vendremos. Bueno, la equipo es la CLAU, al final lo que os haya de las personas. Això és una foto de gent de la de oficina directa, no son todos, pero es que bien, pero es una equipo grande y ahora me decís hay unas 70 personas formadas para poder dar atención. ¿Todos damos atención? Sí, pero las que son titulares de los matines, que es cuando més feina, o sí sigui que están de dos en dos, son meses especializados y se manzaban meses porque cada día. Y después las personas que tienen para las necesarios y también al cap de setmana va per torns, ja estas aquestes persones tenen els donde on menos menys tràfic i per tant menys, menys feina, menys intensitat y son las que tienen menys experiència perquè ho fan menys, no perquè no parles més, no? és un món en el que el fet de, és un learning by doing molt clar, eh? Bueno, la part de governance ja us ho he explicat una mica, aquest comitè que reuneix mensualment, eh? on hi han aquestes aquestes unitats al ahora, en resumen, bueno, en el sábado ya tot, no? més de 70.000 seguidores, uh, 1.000 gestiones al mes, se al el 97% en, mi, en menos de una hora, um, la atención personalizada. Um, bueno, el Contingut, ya en 14 millones de reproducciones, después os explicaré por qué, porque ya tenido un vídeo que se va a hacer viral. Com una, una cosa interesante del Contingut va a ser la posibilidad de meter el Contingut, abans para hablar con els compañeros de, de la factory de aquí la oportunidad de hacer en directo emisiones. No? Muchos veces llegar a un especialista de una empresa es muy complicado, porque quedar con no? él, desplazarlo, no? sobre todo si ella está aquí a Barcelona y ha d'anar a Madrid... O... En cambio, hoy en día, agafar una licencia de Ustream o Livestream que si la voleu amb anuncios es gratis y si, como nosotros, la hacemos sin anuncios, pues lo puede aconseguir qualsevol PIME, porque tiene un precio muy, muy reducido. Esto te permite pues, agafar y hacer una, un plan de contenidos de faràs harás una i y hacerlo sin casi bien costo eh? y hay una audiencia més pues, amplia que si amb les las personas. Esto ho hem probado en temas de negocio internacional, por ejemplo, donde el banco pues, té una posición de competitiu competitiva y ha, ha tingut molta bona acceptació, hem tingut 300 eh, connexions simultànies, que per un tema tan específic és bastante bastant, i en alguns casos donde ens las les persones després agraïntnos o tal, eh, pues érem set mirant cuando no? quan el tema interessa, encara que sigui un target reduït, pot tenir molt sentit d'oferir contingut digital. No sempre ha de ser un contingut que vagi a YouTube i que sigui per milions. No, no, pot tenir sentit per, per 300, no? que aquell especialista ni l'han vist mai ni seguramente ni hablarán mai a no ser que amb un sistema así, ¿no? Estem de, de empresas que ya tienen donc, um, millones de clients, ¿no? Als continguts els hem pusat un portal de, que ha estiu TV, perquè al YouTube no ens deixava, um, bueno, no hacer fer el portal a la navegació que volíem, i vam crear un portal que està fet amb WordPress um, que té dons als continguts ben ben pusats millor que en el YouTube, pero són els mateixos continguts de vídeo YouTube, Sineu no, a Banksabel TV. Veureu que la navegación pues bueno es más cómoda que la que permite al al YouTube tot i que los continguts al se está gastando allá y eso ha emnadado donde también en créixer todos los continguts que fa dos años no en teníamos cap donde al se emnadó posant en este portal y al hem en andrasan no después os enseñaré algunos ejemplos la foto aquesta que está que ya baix vais es una experiencia de del programa exportar para créixer de negoci internacional o aquest especialista especialistas donde la presentación con vaya uno y haga gaire la diferencia entre el que está haciendo él y el que está haciendo ahora ¿no? un PowerPoint, de y tampoc no calen aquestes a vegades hacer... bueno, si podem fer millor millor, però que en el en la cas molt pràctic, El senyor que també hi ha darrera, en gran amb la corbata, és un client, También també hem provat doncs Que es millor que que fer testimonials Cuando quan algú vols que parli bé de tu, si tens un client que està content, entonces, si es és tan fàcil com demanar-li que aquesta col·laboració, És ¿No? una experiència molt positiva perquè té molt baix cost y genera una un, un ventaja para las dos partes, no? son empresas que seguramente no tenían un vídeo profesional, han um, registrado, explicar la seva experiencia, y no? al ser magafat, porque son empresas que exportan más del 80% de la seva actividad, no pasa porque que paren nosaltres. no, en algunos vídeos si miráis veráis que parlán puchesing sagons, no, Digue'm. La comunicación directa que teníamos a los clientes a través de la web, ha disminuido desde que heu abierto los canales de las redes sociales, es decir, la comunicación de los clientes a vosotros ha cambiado y ha pasado a, a través del, del, de las redes sociales que Facebook, Twitter o el que tenguessis, y sustituir el contacto que pueden tener a a través de la web? No, no en absoluto. lo que ha cambiado pero lo que sí ha cambiado potser es que aquellos continguts que antes las empresas hacían para pusamos una web muy bonita y que costaban de hacer y que son proyectos que, de fet, encara ho estem vivint, no? que costen la Federación estaba viviendo, que costan de actualizar, aquel contenido informacional, ha que perdido mucho valor y mucho tráfico. Es decir, a las webs informacionales va muy poca gente. La gente lo que va és a operar, a consultar els saldos, a, a las cosas que realmente les interesan. Y seguramente queda una mica ridículo, Això no lo he ya pero al explicar que es una hipoteca hoy en día pues la verdad no aporta cap valor ¿no? en cambio el contigo te que no que intenta ayudar a la gente y todos los servicios de estos canals sí que están conseguindo la atención de los clientes ¿sí? o sea, y había un desinterés en la parte informativa porque realmente seguramente estaba muy poco desarrollada eran de producto en con condiciones y poca cosa más y una... no, no era res inteligente en el sentido de aquí en hi posàvem, y en cambio todos que serveis que tienen personas de arriba tienen mucho más éxito y las personas, como os decía, de forma espontánea, pero no hemos observado que bajó no? és una mica com quan es como cuando se va a la banca a distancia en funcionamiento, que pues, no, tú piensas todas las consultas que ahora se hacen en banca, ¿aquellos 500.000 entrarían a las oficinas cada día? Pues eh, seguramente no. Eh? Ahora es hacen muchas más consultas de saldo, ahora es hacen mucha más operativa, que abans no es para per la comodidad de poder ofrecer desde el móvil, ¿no? Doncs, también se es uh, ús estos nuevos canales sin anar en detrimento de los otros al contrario, ¿no? el teléfono puja um, lo único que, que sí es significativo es que la, la parte informacional més estática de, de la web en un mundo digital que todo cambia constantemente, que todos publicamos cada día cosas ¿sí? um, donc, um, si no lo haces así, si no tienes un timeline ¿no? de lo que está pasando ara a la empresa de lo que estás haciendo, donc, uh, seguramente um, no tendrás tráfico ¿no? no, no, el teu contenido no interesará bé això, això és una mica de d'exemples de coses que hem fet. Doncs hem fet aquests uh, webinars en directe o aquestes presentacions en amb negoci internacional sobretot, hem fet videotutorials perquè és molt difícil explicar lo de la seguretat online a un document texta, no? En cambio explicarlo a explicar un vídeo doncs és molt més agradable, no? Aquí también us incorporo el tema de de formateig el contingut. Fins fa uns anys no era tan important, pero ahora hasta en un momento de hacer no? si té... de todo lo visual, Si os fijáis todo lo que hacemos a día imágenes, vídeos, vídeos, lo que me ens atrau de luz particular que podemos hacer en las redes sociales, ¿no? L Instagram o cualquiera de los al que surten, ¿no? O Snapchat, todo, no? es tot és, tot és visual acompañado de imágenes o acompañado de, de vídeo, no? En este sentido, eh, explicar cosas pues, en vídeos, también se hablaba muy complicado, pero en cambio bueno pues yo espero que algú que no esté aquí pueda llevar el vídeo me me a un mica cat grabbing porque es una yo no soy nativo digital llevo un vi... visk diferente que vosotros, pero algo puede aprendre amb al vídeo no y el, el, el vídeo es és, és un formato muy poderoso para explicar cosas no eh, al institucionales, institucional los avances para que vienen sin las teles no a no venían ahora no ahora lo hacemos nosotros en una productora similar a lo que he aquí en este caso, més profesional, porque no es no, un acto institucional, pero también bajo cost, hacer una gran inversión y disponibilizamos este contingente porque cual sea el pugui fer servir. No? En este sentido, la comunicación lo que hemos hecho es cambiar los procedimientos. Lo que antes hacíamos o no hacíamos, o hacíamos y lo guardábamos ahora compartimos. No? Pusimos las fotos al Flickr, pusimos estos continguts a disposición en el YouTube, en el Banco de TV, etc. En este caso, el cambio es mínimo, eh? no es un gran cambio, no es una transformación como la que podría vivir a marketing, en este caso, los procedimientos que se cambian son bien digitalizar el contingut y formatejarlo. No? También hemos utilizado el, el, el contingut amb expertos, como os haya antes, pero en este caso la foto es de un experto en, en mercats que hace análisis de asset allocation mensual, los testimonials que ya ja os he comentado de clientes, patrocinios cuando hacemos el OpenBank de tenis o, o cosas de este o la fira del llibre, las presentaciones de resultados que sería también como com la com la junta general de accionistas lo hemos utilizado para integraciones bancarias para explicar eh, a los compañeros que venían de otras entidades es el banco. Eh, imaginaos explicar estas cosas a text no es horroroso. Eh, hemos hecho entra por tachas para Solvia para vender pisos que sabemos que es un tema inmobiliario uno de los temas que nos preocupan más actualmente y para ayudar a que pues esta comercialización eh, también hem fet el, el resumen resum anual de de de, de ha fet el banc, también hem fet vídeos de resum, de um, bueno, el tema vents i patrocinis és molt similar i temas temes de formació, també bo estem experimentant internament, és a dir, tot lo que és vídeo i contingut audiovisual, el, el, no hi ha límit, ¿no? Estem a, a les basarolas se aplica a profitasión, ¿no? La tecnología también se acompaña, porque propiamente ya podrás sacar contenido entrada al vídeo, no podrán estar indexados, podrás buscar vídeos, parli de no sé qué, cosas que ahora encara pues, son una mica complicadas, ¿sí? y también podrás pues, compartir para internet algunas surveys o infereciones, no me tros que tú sembla que se interesante o ¿no? Sí, tanto, el contenido audiovisual no deixa de guanyar a um, a um, notorietat en els temps actuals, ¿no? Un dels los vídeos que que es van fer era la festa de final de campanya local de Sabadell, que com que era, fèiem unes campanyes locals i, i com que uh, era Sabadell, vam dir, bueno, una cosa una mica diferent, i marketing, això, no, això va a hacer un marketing, um, va a fer un vídeo expressament per internet, va a ser el primer vídeo que feia marketing expressament per internet, que no ha sortit a la tele, que no s'ha fet servir per res més. I era linda de l'alegria com a festa final de d'aquesta campanya local, no? amb, la, amb la sinfònica del Vallès, amb gent que tenim contacte, Um, yo diría que no había econòmic entre mí, que era una colaboración, ¿no? nos ajuntem, se això a la Plaza del Popla. que este vídeo va a ser uno de los más virales del 2012 a nivel mundial. amb um, una categoría de advertising que es uh, relativa, es decir, no los más vistos de todo, todo, todo. Pero bueno, cual sea el caso, tenido, no sé si son ya 12 millones de reproducciones o no sé cuánto, y es el único caso que tengo un vídeo generado en, en, en Palbán que on més se vist és a a la a Japón a Japó, Estados Unidos es uh, molt significatiu perquè fixeu-vos al primer vídeo que hacen per internet que a més a més coincideix que és un vídeo que no té règues comercial que l'única expressa és doncs això no un lindo de la alegría, esta en tan català tot i que ningú lo identifica perquè és com molt líric no uh, i ve doncs um, és un dels de d'una empresa que és un banc no és una cosa mol curiosa y que no vam fer res perquè fos així, así ¿eh? La gent doncs pues, amb el contingut a vegades passa que fa es, que el cavol, i ¿eh? en aquest cas, com que no hi havia tampoc idioma, no hi havia un missatge comercial, era simplement pues, un, un vídeo que a la gente para pues, las imágenes, imatges, cómo com està fet, li y es és el més exitós de todos els que han fet, no? o a partir de, entonces, marketing te solicitudes de fer vídeos virals y claro, explicar d'explicar que eso no es fa, que eso pasa ¿no? y, pero bueno, puede dir que os pot passar Igual que nosotros, porque no es pas lo que hemos dedicado esas horas ni molt menos, ¿no? Sabadell Flash Mob, por ejemplo. Si no, al Banc el TV también lo tenim para compartir igual preferirás al YouTube. Aquí os he puesto también que shock de de la planificación, de, de cómo trabajamos, ¿no? y casos reales, eh. Lo de Sota és un exemple de, del comité editorial de nuevos vídeos que hem de que hem, de, que hem de difondre, no? Entonces, el títol, no, instant Money, que és un servei que que va entrar a FAPOC, poc, que serveix per tradar diners sense amb un pots enviar un missatge a algú perquè pugui que diners un caixer sense cap targeta i sense ser client. Doncs, eh, i això són els canals en els que aquest vídeo està previst que estigui difongui. no? I que la situació era pendiente ok, quiere decir que, que está en revisión. ¿no? Entonces, son documentos todos muy sencillos, los posos expresamente porque veieu que, que no hacemos servir res complicado, que hacemos servir el mateix que vosotros. El segundo es um, el tweet plan de, del, del canal Banco Sabadell, on lo que fem es consensuar en marketing y comunicación toda una serie de missatges que se han de difundir en unos días y horas concretas. ¿no? Es muy importante lo de planificar y también lo de planificar, y i tot que te permiten dejarlo planificado. ¿no? Porque cada copa que si lo pones en directo, como ens ha pasado a todos, antes podemos equivocar. En cambio, si planificas, pues ya te equivocas muy menos. ¿no? Lo puedes dejar planificado, mirar y ya dices, no, no, no, hay una errada, i lo puedes corregir. ¿Cuándo planifiqueu? El... Bueno, sí, sí. Eso sí, sí. es un Excel? No, en un Excel intern i que es accesible desde fuera, pero no a través de las páginas públicas a través de la extranet nostra. Sí, pero básicamente no hay tanta gente. Porque al final, quién coordina es un, y sí, lo que hace es validar en aquel plan plan o aquel plan de en la comunicación y amb marketing. Cuando eh, es un tema que afecta a comunicació, comunicación, comunicación, cuando es un tema que afecta a marketing, a una campaña, pues a marketing, Y no? es una feina que a en moment tenim centralitzada y que la portem de una forma muy rudimentaria, pero que que funciona, y eh? es pues ya Lo que ya a la derecha es el texto que surtirán en el tweet, porque no tiene más misterio. Lo que sí es importante y tiene más es al procedimiento. No? Aquí tenemos un procedimiento general de atención, que es como tenemos, porque, claro, personas en el contact center donde hay una cierta rotación. O sea, cuando entra una persona nueva, no te sentís que le expliques todo como el primer día, y están adaptando al discurso. Si ya está documentado, es más fácil de transmitir. No? también tenemos el procedimiento de publicación internet que está allá van las guías de comas se publica, cómo hacemos las URLs del blog, cómo etiquetamos, sí, quién, cómo juguemos más temas de SEO, etc. Tenemos procedimientos de escalat, tanto internos como a otras unidades que hemos de demanar ayuda o hem de hacer saber que hi ha hagut un comentario de no sé quién tema. ha la está procedimiento que comunico aquí quan ¿no? Um, porque si no, la persona que está allá tenent comenzaría a tener molts dudas todo esto de la forma más senzilla que os pude imaginar eh? Teníamos un procedimiento de crisis reputacional que de momento, el pues no, no le hemos tenido hacer servir un cap de semana nos encontramos que nos vamos a ir a trucar unos cuantos para una noticia y ven que el sistema no, ens, no, no era práctico eh? de trucar-nos, no había pasado mai o vamos a improvisar pues bueno, al día de ya estábamos construyendo un procedimiento de crisis reputacional. ¿Por qué? Porque que teníamos una sala de audioconferencia que puguem trucar allá, que hay alguien que tenga la responsabilidad de organizarlo, que si una persona estaba a es pugui venir un otra en el suyo, etc. No? Llavors, tot lo todo eso, hemos usado este procedimiento que no lo estamos utilizando para que las crisis puedan pasar en cualquier momento. Y sí? tenemos tant aquest como una empresa especialista contratada para si fuera necesario. Eh, porque el ser un banco y la situación actual, pues, como comprendéis, puede pasar que, que tengamos algún, algún, algún, alguna cosa como tienen otras entidades. Eh, pero de momento estamos bastante tranquilos. También tenemos un procedimiento de incidencia operacional a los servicios bancarios. Esto significa que ¿qué pasa cuando no funciona no puc donar servicio porque algo del banco no funciona. El segundo es lo mateix, pero cuando no funciona las redes social. Si se me la eina que hace servir para atender el Twitter o me quedo sin, sin internet, Doncs què faig, no? Som una unitat de servei, no podem deixar el servei desatès, no? també tenim el llibre d'estil on s'explica com parlem, quin to utilitzem, com ens dirigim clientes. clients. I aquestes guies de referència de publicació i models de sol·licitud de continguts per quan altres unitats ens demanen que preparem un contingut el blog o que el preparem per fer un, un vídeo, no? Jo crec que aquesta part és molt important perquè tot lo que lo que fem queda registrat y eso podemos mejorar. Penseu que estas cosas eran muy fáciles, pero si ahora aquí hacemos una prueba, la mateixa cosa la faríem de 10 o 20 maneras diferents, no? Porque cada escute al seu criteri, en que si fos una cosa de algo que fuese igual experts o que se usantissi muy molt còmodes. Quan ets una empresa es de assigurar que bueno que no d'a de aquí a davant alta teclat, les coses son diferents, ¿no? Bueno con las estadístiques, doncs, bueno que aquestes son genèriques de coses que seguim. Aquí n hi ha una mesa detallada, un eh, surt de hecho antes de 70.000 porque slide no la tiene actualizada, ya ja son eh, en han a seguidors. Y lo que, que seguimos es com anem de actividad, quant a número de interacciones, que es la para que de servicing, eh, que aquí surten las 5.000 que 5.500 al mes de això és actual, es eh, del mes de septiembre, actual, mes de septiembre, y son dades de habilidad. Las 1.000 que us deia de gestiones, porque ya hay más interacciones que, que gestiones. Fijemos que la actividad comercial, cosas que pueden realmente ser una, una conversa comercial, no es ni en 143, o sigui, la mayoría de las conversas que tenemos son conversas de donar información, información operativa, información de productos, eh, cómo he de fe para hacer tal cosa, no trobo la opción, cosas de esta estilo. Bueno, aquí estamos en el 95%, habíamos estado al el 97. En agosto estamos al 95% de atención menos de una hora en todos los canales que tenemos. En cuanto a publicación de contingut generamos unos 25 continguts, 26 27 17 eh, en los blogs cada mes. En cuanto a difusión, que son los canales de Facebook, Twitter, Google+, unas 152 <coughs> al mes. Tenim un, aquí hemos tenido unos 50.000 clics. Esto ha ya un increment aquí que está marcat molt gran y també en el número de seguidores per una campanya que es va fer a marketing, a marketing que després us ensenyaré. I en cuanto a viralitat y conversa, lo que seguim és quanta gent, doncs, viralitza el contingut o o parlen nosaltres d'agut aquest contingut. I que aquest mes estàvem al setembre amb 44, eh, likes d'likes, eh, um, per contingut de no i 9,6 comentaris. diguem la que poder de la redes es muy importante y que té molta influencia y que digamos que la imagen que te da como empresa a las redes sociales y el valor que tu transmets o la moralidad que teniu a la empresa o la, la filosofía queda muy clara y la puedes transmitir a través de, de internet Ya ha a un punto en el cual tothom estigui connectat a la xarxa tothom eh, estigui pendiente de lo que las empresas de internet pues llega un momento en el cual eh, al menos Pregunto a vuestra casa: ¿Vosotros no tingueu que depender de los anuncios que fue Internet y que fue en. los anuncios eh, a la tele, que, que supuso un coste importante? Bueno, claro, la, la situación actual es que, que esta realidad con que no existeix, donde el marketing funciona de una manera determinada. No? Abans a contar la Trina también que, que la transformación que se li exigirà a Gigira a esta área es en los propios años muy grande. No? Sí que vayamos que tiene té molt impacta la part del que diuen, cuando hablamos sigui, quan parlem de d'espais digitals, podríamos separar entre espais de gestió, que son espais en els que fem gestió, negoci, etc, i espais d'atracció, los no? Els espais atracción poden ser pagats, poden ser guanyats, cuando poden... quan aquests espais atracción eh, prenen una especial rellevància en les empreses grandes sobretot és quan estan conformats pels seus empleats pròpiament, es que els teus empleats fan aquesta tasca que comentabas i els teus clients, no? Que en en dos casos vol decir que ho fas bé, porque si no no començaràs els empleats que no els hi pots dir tuiteja això, no, l'empleat ho fa sempre, eh, pot ser que estigui influido per la teva recomanació, però si no si no creu que haya realment valor no ho farà i el client doncs pues, encara més, no? Entonces, sí que és cert que aquesta part segueix tenint molta comença a tenir molta més dimensió que fa, o sea, si és progressiu també el creixement. Però no parlem de vista, que per contra, per dir una cosa en sentit contrari, si mireu mira qualsevol, eh, podeu mirar en qualsevol de las eines gratuitas, a eh, impacto de las noticias en general a, a Twitter, por ejemplo, que és un dels que es pot mesurar més més xulo, amb qualsevol tema, a l'impacte més gran el agents tenint els mitjans de, de comunicación. Es decir, que avui en dia encara hi ha una parte muy tradicional y es que de lo que més es parla és de lo que parlen els mitjans de comunicación, que d'altra banda són tenen unes la mayoría de los clientes que, que pueden tener un banco o una casa son precisamente la gente que no está conectada a las redes sociales que pueden tener 35 años que endavant. el, el porcentaje de gente que está conectada a las redes sociales de 35 años hacia dar es muy menor al que podem estar nosaltres la gente más jove, que es precisamente la gente que no tiene cosas o que la mayoría no, puede, no en tendría Entonces, yo pregunto si no de Sí, en principio el banco ya es un banco universal a, a, sí, a todos sí, los targets. Si el nuevo plan de, de pensión al Facebook no será una buena vía porque mi papá no mirará los fondos de pensión por Facebook Pues no cre... por la tele. No creguis, home. la tele tiene un costo muy grande y es un format muy publicitario, no? dura muy poco tiempo, etc. Pero nosotros creemos que, que el contenido que hemos de generar ha de tener mucho más por la vía que ahora no o veías del todo clara. Si yo tengo, lo, lo que yo espero de un banco es que me explique por qué necesito un plan de pensiones. Después, si alguien hace la caja, es igual. Pero la gente, en muchos casos, y aquí tenemos muy poca cultura financiera, lo que más falta es que nos explique por qué. Si yo per por qué necesito això. Pero si tú explicas una persona en un vídeo, tú explicas a ver, y después te dejas la puerta abierta, evidentemente, porque es libre, contractar a aquello que tú explicat también, o a un otro, pues tú. Pero el problema que tenemos en el sistema nuestro, en muchos casos, es que la gente no es consciente. ¿Para qué necesita un producto financiero? Cuando parlo, por ejemplo, la ejemplo de este que más usamos de pensiones. ¿no? Y aquí la, la parte de esta mes didáctica, mes pedagógica, es, es, es muy importante y estos canales pues, van a volver para estas cosas. ¿no? Um, al final, utilizamos canales unos a otros, cada 10 meses, como tú es en este sentido, si tú no la rodeas a los targets, si el tu target està en una xarxa social X, la que sigue, perquè avui tenim unes, però pero después de pasar, tendremos otras. Entonces, en aquella xarxa social, posa el mensaje que tienes para aquel target. No? Al final, las xarxes sociales, como com espacio de atracción, lo que provocan es unificar una, uh, una audiencia al seu voltant. Llavors, si vas a uh, si dirigirte a una audiencia de Empranadores, pues ves que en un espacio de LinkedIn no me sias empranadores, puede ¿no? Si vas a dirigirte a una audiencia más barrejada, pues bueno, Facebook posiblemente sigue el lloc, no? Nosaltres Nosotros sabemos quiénes vienen en nuestros espacios sociales, porque ser un banco. No se costa de allá, no es como Coca-Cola, ¿no? que se costa mucha más gente. Y ¿no? después es aprovechar también las capacidades de segmentación de cada d'aquests de estos spies. ¿no? Pero a mí me parece que si la gente está allá, pues deberíamos ir allá a explicar cosas también. ¿no? Otra cosa es superar todo tot show. El spy de gestión sí que lo como un spy molmes más nuestro. ¿no? Porque estos spies, claro, es que me están tan cada ¿no? Ha hay mucha polémica en la ley de cookies, porque eh, sí. eh, fins fin tot todos va pronunciar a pronunciar algo de la Agencia de, de Dades de que potser, Um, sería seria um, denunciable que una gran empresa tingués una empresa tingués presència a Facebook que no respecta la ley de, de cookies, no? Vull dir puedes sentir estàs a casa de altre, no? y això pot cambiar canviant, ara per lleis, ara per nous espais, pero utilizarlo como com un espai on hi ha una audiencia sí que té tot el sentit sempre, no? No sé si. Sí. sí, sí. Ah, ¿sí comentar que viaja en les principals redes sociales no pareu. No, no ho deia perquè em lo decía, porque aquí me a explicar las vergonyes Nosotros, al organizar lo de l'Open de Tenis, por ejemplo, a Facebook, vamos a mucha gente que es aficionada al tenis. Eso bueno, no es... Depende... Las audiencias, son las que traes de forma natural, porque son fans realmente, pero eso pasa en marcas como Apple. O, sí? En el caso de un banco, un banc té fans, home, no fans. No, el concepto no es exactamente no, no el mismo. No? vos cuando haces cosas... <laughs> No te fans, no Entonces, cuando fas cosas atreus audiencias, ¿no? Si lo haces en plan molt marketing molt de cara a l’aparador, la que la lo que estás construyendo, ¿no? és es más no es sólido. Nosotros lo que más sólido tenemos es la parte de servei, que matas a gente y que, y que utiliza aquellos canales porque el servim bé per aquellos canales, ¿no? después tenemos otros grupos como aquel este que comentaba que son más exógenos, que son más afegits, y que en muchos casos son de l'estranger Jake on, o en on on fi, fins i todo no hay pueden hacer negocios. No? O sigui, aquí el, el número de fans es importante para poder tener una audiencia que te sí para poder entonces um, agafarlas uh, tener en seves las personals personales para abrazar més one to one para temas de marketing sí? pero delicà... no, no se puede generalizar acá eh, lo que sigui importante sigui tener fans no? Xavier. La pregunta que ha y la van a tocar también tú vas a hacer... Ah, me las sí. sí. ¿sí? sí. right. de puedo A mí también es han hecho... Sí. Apuntándome al principio era... Sí, bueno, trasum, que a anuncios que vosotros hacemos para la tele, digamos que principalmente están basados en transmitir los valores de la empresa. Sí. por de que es flor, la empresa lo a través de las redes sociales y sí. a través de los canales de, de, de sí. in internet, eh, ¿podría digamos hasta eh, el día que más cosas sucedan? Sí, es, no es, es no és que, que... És... sí, perdona, Trina, es que yo em donaba para Mitch, perdona que no no he preguntado, pero yo para Mitch las lo que te digo es que realmente lo que hagáis mañana, tú al es la parte más tradicional, donde también si volvés pueden pulsar la publicidad también muchas más cius, es sí? decir que eh, puede sonar muy bonito lo otra, pero cuando pasas el anuncio a la tele que se las altas de clientes, es así. vale Sí, claro, aquí, te... aquí es difícil, amb la fragmentación de audiencias que hay y tal, um, es difícil aventurarse se en qué pasará en el futuro. Lo que sí es ser es que canales digitales lo que más pesa, en vez que un tema de branding, es a través de la experiencia, y no? nuestro esfuerzo estará en los propios años, sobretot en fer que la experiencia Sigue el máximo de buena, no? buena. Es decir, que fer servir un banco podría ser fantástico que fos como fer servir el Instagram. ¿no? Cuando conseguimos a los bancos, ya que este tenemos empresas miserias, hacer las cosas de una manera tan. Uh, uh, que sea una experiencia gratificante, ¿no? que no sigui una cosa tediosa, que sigue al contrario, que superamos las expectativas. Que, Sí. es la que te afecta que tú dius, puede también donar más fácilmente cuando la nuestras en relación digamos que tingui els 40-50 años y por la mayoría part, o la gran parte de las clientes que podría tener, clientes potenciales de bancs. bancos, más sí. hasta que que en nosotros la nuestra presencia a las xarxes es mucho más grande que cuando estén mirando la televisión imagino que la mayoría de la gente hasta más en internet que mirando anuncis de la televisión ya vos Sí, sí. Pienso que dentro de unos años el supósito que, penso, yo es que imagino que la imagen que pudiera dar a través de las sas es más importante que, que la que pudiera dar a través de un anuncio. Bueno, yo eh, aquí lo que hago es barajar con la realidad y no? al final, con que damos que això es real, pues bueno, no? es Que Esta realidad que tú ara tangibilizas a través un anunci, també de un anuncio, también se de tangibilizar amb todo lo que hacemos en digital. Y ahora ve una una clara ya hay gente que tiene dos perfiles para hacer cosas diferentes yo soy más partidario de que siguem transparentes. ¿no? si miraba al meu Facebook al meu Twitter o que sigue pues soy el mateix cara y soy el mateix para amb vosotros que parlant a no sé on para empresas o a el meu jefe aquí ¿no? esta transparencia es buena porque tal de fer veure ahora cosas ¿no? y en, en el caso de, de, de lo digital básicamente yo creo que en, los, en las empresas de empresas es serviría la máxima la Experiencia, la experiencia más buena, más satisfactoria posible los clientes. No, no temes. Ahora, después, ¿cómo aconsegueces um, hacer clients, etcétera? Pues bueno, aquí ya te digo el marketing, ah, para mí es un territorio muy ah, escabroso, que cada cada cambiar molt, que, que, es que ya los clientes no els pots anar a pescar en campañas como las de És es un estar siempre en campaña, pero seguramente és es més estaría de tu, que té més sentit hacer las cosas tan bien que tú las expliquis a toda la teva comunidad digital como a, com a nativo digital que es y que tenés una influencia, que no pase un anuncio. Yo creo que las cosas van por aquí, pero hoy en día en cara no. no sí, sí. Y no, el valor que aportan es bueno, marca, ¿no? Però, Sí, sí, sí. sí para empresas? Sí, no. Para las empresas el reto es doble Es para una banda que para que os cómodas. Ahora lo digo en serio. Eh? Fem en que FEM para que os en aquel futuro que tú apuntas. Y también, ¿cómo que Trabajar nosotros, ¿sí? porque eh, la transformación digital no només es de cara en fuera sino también de cara en dins ¿sí? y si la empresa internamente no funciona de una forma moderna digamos, tampoco no a trabajar en estas empresas ¿sí? no només és fer de consumidor de la empresa sino también participar exige que, pues, bueno, que tengamos unas que, no, si tú entras en una empresa y todo va per correo electrónico dius jo, no, esto es del siglo pasado ¿no? Sí, sí, yo creo que es clave en todos los sentidos. Seguejo um, acabant ya, aquí os posaba cosas que están mirando ahora que son mica más avanzadas um, de análisis, de de forma mensual nos posicionen respecto a la competencia y se miran temas de actividad, amplificación, reach... Eines de tipus tipo n'hi han centenars. No? Llavors, uh, bueno si me heu de trabajar analizando estas cosas, yo us diría, aneo a lo práctico y si aconsegueu algo que os faci, os dono el output que voleu, a vegades es millor que que remenar 30 o 50 eines, no? Nosaltres hem passat molt temps buscant eines i és un bon que que està amb moltes oportunitats, encara pues, no està no Iniciativas destacadas, Iniciatives destacades, pues bueno, més o menys ja les hem anat comentant, no? En un moment que la agenda de comunicació fa la part de notes de premsa en digital, pues es un és claro de cara a la comunicació amb els periodistes que van era com com us ya l'exemple que tot per correu electrònic, no? Um, no sabemos si hay una correlación, pero amb una valoración reciente el banco había pasado de ser considerada, no sé si la 18 o no sé quina, digo, que, bueno que habían, Sí, habían pujado 5 puntos del 18 al 7, ¿no? Dius, en, en, como a la parte de comunicación um, del banco. Dius, la parte digital, que empieza ha tingut, No sabemos exactamente, pero, sin supuesto entre no hacer res o, o comenzar a hacer cosas, hay una gran diferencia y nosotros creíamos que sí que hay una correlación. ¿no? En temas de marketing, pues ahora ya no tengo no tiempo de entrar en detalle, pero bueno, sí que, que a Facebook la gente lo que quiere, estoy también de acuerdo con tú, es jugar, es pasar su vez, así. y en este sentido el reto es cómo lo conjugas. ¿no? El servicio está muy bien, pero necesitamos tener més palanques. En con el contingut hem en que los, un, un, un contingut que era solo apuntar-te, a, a un, a, a instalar una aplicación y participar en un concurso que regalábamos un viaje, y que la aplicación de ella el teu perfil, amqui relaciones, las coses que publicas, bueno era una lógica burrosa total, el resultat de ella quién sería el log del món on, on la aplicación creada que tu segies més feliz, no? Con que esto genera una incògnita de qualsevol la persona y es només fer un clic, doncs hem hacer un molt, ella m'ha fet duplicar el número de, de fans a Facebook, no? En este caso es un experimento, y nos va experiment i ens va sorprendre tanta acceptació per una cosa que en principi doncs és força, fuerza sencilla, ¿no? Y es una, es lo que es vayan en al el, en el reporting de avance que había provocado que alza sí, a al estilo, donde que la gente va a hacer, hacemos cosas de este estilo también, ¿no? Ahora tenemos tres personas que han ganado, que están a tres llocs del món fent omplint un un blog, um, amb la seva experiencia, ¿no? Que son los tres ganadores de del surtech. Uh, una cosa que también hice, para la parte de recursos humanos, aparte de utilizar LinkedIn y enseñarles cómo a aprof profundía el tema recruitment es generar una norma de uso a las xarxes sociales. ¿no? Si, si esteu trabajando per una empresa que no ho té será importante que lo feu, porque hoy en día ya lo tienen la mayoría. ¿no? Es necesario que los empleados qué esperas de ellos a las xarxes sociales, si pueden decir o no que trabajan a la empresa, cómo han d'actuar si pueden o no representar la empresa, etc. En este caso, hay, hay servicios a internet que os darán eh, donc, miles de, de, de empresas que fan y las principales multinacionales donc, tienen este contenido Públic para que el pueblo aprovechar a otros. Nosotros también nos inspiramos a DBM y a alguna otra y fer la nuestra versión que también está disponibilizada pública. Sí. A eso permede dar una respuesta a los empleados que, que volan FMS. Y ¿no? um, también proteger la empresa en los dos sentidos. Uh, la equipo de las redes sociales también tenim publicado en el blog que son, bueno, yo son tweets, de ejemplo que ya no, no, no profundéis. Al tema de LinkedIn, eh, es clau. Eh, Tenemos miles no eh, eh, de empleados que se han apuntado espontáneamente els Old y ahora lo que volem hacer es que entienden que la marca personal es un valor para el banco también, y en ese sentido, cuál sea la empresa, en aquella línea de transparencia que comentaba antes, es bueno que y sus empleados también publics, es que más los caçar casar, o más pueden bueno, es que no tienen base de que magan, ¿no? nuestro capital son las nuestras personas. Que, que rellenin el perfil a LinkedIn, que el tinguin ben posat que posin els seus, els seus logros, el que hagin fet el que treballen, la seva experiència porque esa es la manera de conectar, de conectar amb emprenedores de conectar amb l'exterior que es un hem dit que hi ha el talent si no ens expusar, si lo único que hacemos es exposar una marca es una primera parte molt simplista d'exposar eh, tot el todo som. No? hi Ya en casos que millor no exposar y arreglar cosas ¿vale? si la empresa no no acaba de funcionar no tiene problemas pues claro lógicamente cuando cuanto reps no pero si las si una empresa que, que funciona B entonces es eh, una cosa que fins ara feia fe ya i finji en aquests casos pero que ara cada copa es fa més de expulsarla porque es la manera de tenir a que contactan la realidad externa digital bueno se califican B informes que no sabes bien com como más a pero que se habla que que dentro de, del banc, del sector y també de l'Ibex, pues eh, de la dreta és un últim que ens va a fer molta ilo, perquè ja que érem la millor empresa de las sèries socials de l'Ibex 35, y cuando explicamos, quan ho expliquem, lo en plan si l'únic que fem és que si ve quan ens pregunten, respondem, no? Decir, simplifico molt, però que tampoc no no és tan complicat, això vol dir que las otras no no no estan fent la majoria eh, más massa esforços, no? <coughs> Com a coses apreses, es eh, posava una mica de lliçons apreses al final, no? Bueno, yo que os deia, de, de poner lo humano, o digital, no verlo con como cosas diferentes, persones personas el Twitter es el ejemplo, que lo que pasa a Twitter en principio es un buen filtro ¿no? para saber lo que se está diciendo de És es decir, que hay mil llocs para buscar y nosotros buscamos a molts. però només buscando a Twitter Pueden tener una foto bastante clara de las influencias, de cómo funciona qué uh, este mundo de, de las redes sociales en digital, porque la mayoría de cosas importantes acaban, acaban apareciendo en el Twitter. ¿no? Sí que hay blogs como foros de discusión, blogs muy concretos, tancados, y una parte que es muy fosca de, de, de internet, um, o accesible, no com como los perfiles de Facebook que no es posible que se etc. Pero en general, para el público, el Twitter funciona muy bien y es muy simple de enfocarlo. La gente también demana cosas de información general, ya os lo dices. Y cuando alguien se queja, uh, Normalmente raó, <coughs> razón, lo que hemos comprobado es que cuando se te a las redes sociales tienen raó y per tant, lo que hemos de hacer es trabajar porque no se nos eh, Aquí la gente no ir de momento mala intención en ningún Cuando o sigui, una persona se adresa a ti y te ti que algo no le pues acostuma a ser interesante, que no pongo el portal de ideas, de revisar Y eh? aquest te contactamos, la realidad a las empresas también tiene molt sentido, porque a y hay muchas gente a las empresas que no te contactan amb el día a día del carrer. Llavors, a partir de estos canales, Acostes a costa de que la veu del client a cliente hay apartamentos que pudían desconexión bueno que hace de tú desconexión totalmente no también está el tema de procés el proceso de diseñar al a los empleados y a los clientes que es la parte que también Open innovation um, sobre el contenido bueno ya ja, también uso más o menos lo general mm, en que la parte emocional también es muy importante si el contenido emocional siendo un banco pues es más complicado Aquí hay un vídeo que parla de bueno, música. Ahora no no la tiene activada, pero es igual que parla de esta iniciativa que está fent amb a más startups, sí. Y un toque pues, de ansesión, ¿no? Contenido emocional, porque parla de, de casos diferentes de emprendeduría, a partir de cosas muy sencillas, ¿no? Pues una botiga a la Coruña, o después surtirá un, un Carmelo y un pal, donde pues, han surtido cosas muy potentes, ¿no? a el al Apple bueno, y al final lo que pretén es presentar esta iniciativa de startup y, y y animar a la gente a emprender eh? eso es va presentar aquest dilluns Jones pasó uh, sí que de Jones que al lo que hará es a esta que línea de hacer las cosas entre cometas de habilidad, fue un programa de ayuda, capital a nuevas startups, de un total de un millón de euros. Y también, para no només me això, sino que abrimos un canal de rebuda de propuestas para Open Innovation, de gente que col·laborar amb nosaltres de forma oberta. donde el, els els que se a nosotros para para comenzar a hablar de de las nuevas ideas y de sus proyectos y ver a quién tipo de podríamos hacer. Y también incorpora la, la parte de, de profundidad en que las oficinas tengan más conocimiento de temas de emprendeduría. Ahora pasa que hay muchos, muchos bancos pues, si van a emprenedor, hablan de lenguajes diferentes. ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos especialitzar 50 oficinas en todo el territorio para que cuando hay un pueden, que la persona que la tenga se pues, aplique qué son las rondas de financiación, eh, cómo funcionan los sistemas para dar alta a las empresas a buen día en, aquests, en el territorio de la emprendeduría. ¿no? Ah, no sé vale, también recomendación lo del móvil que ya ja os he comentado sí, que al final si enviamos un email y te un link, hoy en día lo en un móvil si aquel contingut no es accesible desde el móvil ya no funcionará lo que estiguem fent es no? decir, que cualquier cosa que feu a internet en general ya ja imagineu que llegues sin móviles porque es de fet una, una, una visión encertada y eh? bueno, en cuanto a que tiene el banco pues eh, estamos en un proceso de, de crecimiento que necesitamos centralizar más capacidades eh, y por tanto aprofundir en esta parte de, de, de gestión digital centralizada fer eh, que el banco sigui más simple, que, que es una cosa donc, que también os he comentado y innovando todo lo que es las relaciones con los, con los clientes ¿no? con todos estos nuevos canales eh, y aprovechan todas estas nuevas capacidades una parte importante es la formación propia de la plantilla <coughs> perquè quan ets a més de 15.000 persones, no, Entonces, es, uh, es una complexitat de, de formar les persones este amb amb aquest canvi constant. I fins <coughs> aquí és lo que us havia preparat. No sé si, si hay ha més preguntes. más preguntas? eh, on haurien han estat ha, sortint una, una mica. mica, el que sí. ens, hem, ens hem menjat una mica ja pero... Pero bueno, si algún tiene alguna pregunta que le suscita hablar vera oro, o algún comentario o alguna cosa, pues ya la sería a momento. ¿No? Bueno, vamos a explicar. No, no creo que ni hayas. A la tengo la sensación que es molapi, ¿no? Porque son cosas mol sencillas, ¿no? Sí. Pero bueno, es que es tal como, como vivimos. Mira, ahí hay una prueba. No tengo un ¿como una entidad como un Banco ha vivido una transacción de ser bueno, una empresa tradicional para decirlo así? Que hace 20 años abríos de votadores y si no tribeves, en aquell momento et pones hasta el dia següent. a ah, un servicio 24 horas, estar te... atento a tot lo que es habla sobre vosaltres. no sé, si ha sigut como de cop. ¿Os ha de cop o a poc poco a poco? No, eh... supongo que han ido adaptando personal, ¿no? Un no, no, día dit, a ir per Twitter. Donem, no? El teléfono ya funcionaba 24 horas. Va a ser fácil la transición. Primero no vamos a hacer 24 horas, pero que habrá unos meses. Sí. No, yo, yo creo que aquí lo que hace falta es la liderazgo. ¿no? Um, claro, yo no lo he explicado, pero nosotros tenemos la suerte que la nuestra dirección no només està de acuerdo, sino que nos dice més. ¿Y cuánto tendremos? No sé qué. ¿Y cuánto? ¿Y eso qué faremos? ¿no? Y, y links de cosas innovadoras, potentes que pasan al mundo. Y que al mensaje al correo que dice comentar, yo en cada día. Es un tema de actitud de determinadas personas de, i si, i de la empresa y el mal de la dirección. No temes. No? Dir, si, si no tienes esta actitud, es complicado porque con que estás en un mundo que te enfrentas al cambio y al cambio todos tienen hi resistencia, necesitas que haya un grupo de personas en siguin molt muy eh pero que no tengan que, que la visión y la empenta. Y después, tener la seva dirección y que tiene que estar aquesta direcció suficientment força, no. Pues Cuando estas dos cosas se combinan, que es al nuestro caso, es muy más fácil. Claro, si, si yo a mi jefe le quisiera explicar, que es Paul Navarro, Paul Navarro a Twitter, le quisiera explicar cómo funcionan estas cosas, perdría mucho tiempo. Cambio, eh, yo no le voy explicar más cómo funcionan las cosas, le deures, no me voy a explicar cómo tienen los de euros. Eh, Yajin, hay gente, empresas también grandes que tienen muchas dificultades para convencer, ¿no? si mireu per para... Eh, el fit de noticias o a Google, hay muchos documentos sobre cómo convence el jefe que he de hacer cosas en xarxes sociales o que he de cosas perquè, bueno, perquè en digital. Y eso es porque estos argumentos son necesarios en muchas empresas. Aquí no? el riesgo está en que te como aquellas grandes que hem visto antes y que te surti eso, no? que sigues telefónica y et te en un WhatsApp. No? Um, es bueno, lo que hay, ¿no? Convidaré al Paul Navarro, que tengo un otro día, para que te explique con un jefe para cambiar una organización de 15.000 personas. que también será interesante. Bueno, estem, eh, no, no la han cambiado, pero eh, es un proceso. No? El... Sí, sí, por Yo creo que aquí las empresas tienen más el riesgo de obsolescencia que res més, no? més, més que fer coses... el mes. Me es que hace cosas. Lo que tienes el riesgo es que esté obsoleto. Ninguno vuelve a trabajar tú porque tienes ahí unas bellas. Ninguno vuelve a ser cliente porque no donas un servicio digital. ¿Te mm. Sí, sí, sí. No, el que no sé si es el, el procedimiento normal en una empresa que hace fer proyectos, hace fer un plan, un roadmap de proyectos y no lo porta a la práctica. Hay muy pocos recursos, pero tenemos muy pocos que somos una equip que, que, que, que hay que tenim la visión clara, pero però tampoco no hi dedicado a los recursos de, ni externos tampoco lo que hacemos al máximo que donen las nuestras capacidades, amb lo cual pues bueno el ritmo es avançant, va avanzando, pero no, no tenemos un gran apartamento en aquests temas y lo que creíamos es que lo importante es transformar toda la empresa, no o si sigui, es que cambiar una, una parte, no? ahí tenía un proveedor cambiá em ya porque vosotros esto de innovación tenéis un, un paraguas para que podáis un poco un espacio de Texas, no que podéis hacer lo que queráis, Dic, no no no yo no voy lo que hacemos es convencer a todas las unidades de por qué estas cosas son importantes y por qué las han, han de y las han de a incorporar claro, es más lento, si tú pasas en, en un silo donde todo, va, todo vale ¿no? pero entonces, no estás cambiando la empresa, estás haciendo otra cosa ¿no? nosotros, es aquest proceso de contaminar los demás y la manera de hacerlo más práctica es con resultados y cuando los señores que no creen, això bueno, internamente té un cambio brutal, ¿no? desde el primer día que miran como un friki, fins al cap de dos anys que veus que, todas aquellas totes aquelles unitats que et miran com un friki t'estan demanant ajuda, están demanant que els ajudis, que estan entrant al Twitter que, recuerdo sí, um, recordo un dia que això no et que li vaig dir, al director de comunicació, li vaig a enviar un, un tweet dient-li, le um, que el tweet de d'un altre que deia com ¿cómo puede ser que el director de no sé una gran empresa en Coca-Cola, no tenga Twitter, Y no? le li vaig enviar el meu de director de comunicació. Y ara ya, ja, ara ja és Ja té la prensa como seguidores y ja. los ganas son así, son, son incrementales y a veces son desde afuera potser son tonteries. pero de cara a lo que es la empresa son muy importantes no? porque quiere decir que las personas han entès. el tiempo a de d'aquestes de estas cosas de la meva edat edad pensem que pasa de año eh? O si sigui, tú agafas una persona y dices mira que te voy a explicar algo y aquella persona ho ha entendido ha interiorizado y ho está ja aplicando de una forma más o menos digna en, en la seva actividad diaria puede pasar un año no es una cosa como vosaltres que se explique, expliquen una cosa muy y demá ya ja esteu fent. No? las personas eh, que venimos del món més analógico y a las empresas eh, el tema es un proceso que no es instantáneo mm. gracias